Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es dirigirnos a este botón de MÁS despliega aquí la configuración de agencia y vamos a crear entonces aseguradoras, ramos y estados de ARL que nos van a servir finalmente para clasificar en qué estado o en qué estadio se encuentra cada proceso. Vamos entonces con aseguradoras crear aseguradora y finalmente se nos despliega entonces para que diligenciemos los datos como nombre, need, email y los otros datos que ven en pantalla. Diligenciamos los campos que sean pertinentes y damos guardar. Luego nos dirigimos entonces a ramos. Vamos a crear el ramo de ARL. Seleccionamos el ramo global o principal. Allí está ARL. Y vamos a nombrar entonces nuestro ramo. Diligenciamos entonces porcentaje de comisión porcentaje de IVA recordándoles que los números que van allí son números enteros es decir sin comas y sin puntos simplemente si es el 19% o el 20% pues colocó 20 o colocó 19 a la aseguradora con la cual pertenece entonces la selecciono y finalmente guardar ahí quedan nuestro ramo almacenado recuerden que podemos crear la cantidad de ramos que sean necesarios Finalmente entonces vamos a estados de ARL, creamos un par de estados de ejemplo, guardar, recuerden entonces que este botón de acción que se lo van a encontrar tanto en aseguradoras, ramos, como en otros lugares dentro de la plataforma, les permite a ustedes entonces editar, eliminar o en algunas otras ocasiones generar otro tipo de acciones sobre el elemento Aquí es resaltado. En segundo lugar entonces vamos a crear directamente un cliente. Desde ese botón que se encuentra en el menú superior. Damos más empresa en este caso. O agregar una empresa. Y diligenciamos los datos que ven aquí correspondientes a la información. Damos clic en guardar. Y allí entonces nos queda creado nuestro primer cliente. Si nos dirigimos al botón de acción y editar, podemos ver que ingresamos directamente a toda la información del cliente y vemos que tenemos otras opciones arriba, como cargar archivos, que básicamente es subir o cargar un archivo en PDF o en imagen. Vamos a ver qué pólizas o contratos tiene este cliente, algunas tareas que se pueden añadir. Y crear también unos contactos dentro de esa empresa o ya sea también un cliente tipo persona. Nos dirigimos entonces al módulo de pólizas. Vamos al botón de más póliza individual a crear nuestro primer contrato. Tener en cuenta entonces que en esta casilla de número de póliza vamos a poner el número de contrato. Luego en riesgo vamos a colocar el número de NIT o la cédula del cliente seleccionar entonces de aquí la empresa o el cliente, aseguradora y ramo, colocamos entonces el número de prima, un rango de fecha que generalmente es a un año, desde cuando arranca el contrato hasta cuando termina, para que nos permita posteriormente diligenciar entonces el cronograma de actividades que vamos a hacer en otro módulo más adelante. Eso es todo, vamos a guardar y salir. Y allí nos quedó creado nuestro primer contrato. Vamos entonces y nos dirigimos al botón de más. Nos despliega procesos ARL y damos clic en listado de procesos. Una vez aquí entonces vamos a directamente a registrar procesos de seguridad y o salud en el trabajo. Haciendo clic en este botón azul. Se nos despliega esta información y es bueno tener en cuenta que aquí en el nombre vamos a colocar primero entonces el nombre de la empresa, guión, aseguradora. Vamos a hacer una breve descripción entonces del proceso. asignamos el estado en que se encuentra y finalmente el técnico que es asignado también a este proceso. Por supuesto entonces aquí en la casilla de pólizas lo vamos a vincular con el contrato que previamente hicimos. Ahí está. Podemos darle guardar o guardar y seguir editando. Vemos entonces que tenemos otras posibilidades como el plan de seguimiento. Aquí se nos despliega dentro de la vigencia que le dijimos en el módulo de pólizas o contratos. Vamos a añadir y le colocamos el nombre de la actividad. Allí está. Vamos a añadir entonces dentro de este mes qué tipo de actividad escogemos, alguna observación, y si se, esta se repite o no en términos del tiempo. Vamos a repetir entonces cada dos meses y vamos a finalizar en este caso al cabo de seis repeticiones que haría un año completo. Allí vemos que se ve reflejado entre el cronograma de actividades y estas actividades las vamos a poder hacer seguimiento posteriormente por otro módulo. Tenemos entonces dentro de este notas también como una bitácora. Se pueden generar notas que voy guardando en la medida del tiempo para que veamos teniendo entonces el historial o la bitácora de actividades y finalmente cargar algunos archivos ahí está perfecto aquí lo tenemos entonces guardado bueno finalmente entonces nos dirigimos aquí al botón de más vamos a ver las actividades y tareas que esto nos permite a nosotros llevar un control de las tareas vencidas las tareas pendientes, como en este caso que es la única tarea que tenemos creada en este momento, las finalizadas y finalmente unos gráficos que nos van a mostrar los avances en cada uno de los procesos. Aquí lo vemos. Observen que arriba también tenemos una especie de filtros, en la medida que vamos teniendo mayor cantidad de tareas pendientes, finalizadas y vencidas, pues vamos a tener que filtrar esta información, lo podemos hacer también por rango de fechas, por técnicos o por clientes. Muy bien, eso es todo entonces con relación al módulo de ARL. Recuerden que se pueden dirigir a este chat para solucionar todas sus preguntas o directamente contactarse con su asesor comercial.